Bienvenidos al programa de Sentencias Justas, en el que reflexionamos sobre las resoluciones jurisdiccionales más impactantes y cómo a través de ellas impulsamos la protección de los derechos humanos. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos a este programa Sentencias Justas, reflexiones de las y los juzgadores federales. El día de hoy nos acompaña una de, de nuestras juezas jóvenes de distrito, la jueza Marta Magaña López. Gracias, Marta, por estar aquí. Muchas gracias. Y eh, la, la jueza Marta es eh, eh, una persona que tiene un, un perfil muy conocido, sobre todo en materia de protección de derechos fundamentales en grupos vulnerables. Eh, desde luego agradecemos la presencia en este programa del público presente, de los que nos siguen en redes sociales, de la creación o la consecución para la creación de este programa de la propia Jufet, eh, la Asociación de Juzgadoras y Juzgadores Federales y de la Comisión de Derechos Humanos Estatal, a cargo, eh, respectivamente, tanto del magistrado Florian Muñoz Alvarado, como también de la presidenta Mirna García Morón, y la colaboración también, desde luego, en el punto académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este programa, como lo saben, tiene una referencia de tener las tres eh, cuestiones u ópticas relativas a la, a la, primeramente, el ámbito jurisdiccional, al ámbito judicial, y en segundo contexto, al ámbito no jurisdiccional con la Comisión de Derechos Humanos, la protección a estos derechos fundamentales y también, desde luego, en cuanto al ámbito académico, la propia facultad que se ha indicado. La, la jueza Marta, eh, lo habíamos dicho, tiene un perfil, eh, realmente está en un juzgado mixto en el estado de, de, de, de Morelos, en Cuernavaca. Ella estuvo en Mazatlán y tiene una gran trayectoria, es doctora en Derecho. Eh, es maestra en Derecho y una gran trayectoria en materia de protección de derechos fundamentales, que es realmente su, su principal ocupación en la Judicatura. Pero para no dar un preámbulo más eh, largo al respecto, vamos a ver la semblanza de su vida profesional para que tengamos un poco de mayor acercamiento hacia ella. Corre video, por favor. Jueza Marta Eugenia Magaña López. Es doctora en Derecho por el Centro de Estudios Carbonell es maestra en violencia de género por la universidad de salamanca españa es licenciada en derecho por la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo y especialista en justicia constitucional interpretación y tutela de los derechos fundamentales ha ocupado diversos cargos en el poder judicial de la federación y como oficial judicial actuaria de juzgado secretaria de juzgado y secretaria de tribunal colegiado en las ciudades de morelia Mérida. Cancún y Ciudad de México. Actualmente es la titular del juzgado quinto de distrito en Cuernavaca, Morelos. Bien, como pueden advertir, su desarrollo profesional es realmente eh, destacado, sobre todo en materia de, de protección de derechos fundamentales de grupos vulnerables. Tiene hasta un en posgrado en esa, en esa prácticamente rama. Y eh, de, ese, de ese panorama es que vamos a hablar el día de hoy, un, un caso bastante interesante. ¿Qué pasa con los derechos humanos cuando una persona muere? Los derechos post-mortem. ¿Un cadáver tiene derechos fundamentales? Un, ¿Un cadáver puede tener dignidad después de una persona que tiene una vida, desde luego? Este, ¿Estos derechos fundamentales, hasta dónde llegan? ¿Solamente es de los ofendidos, de los familiares que, que son, de alguna manera, los responsables del cuerpo ya sin vida? ¿El cuerpo de alguna manera tiene algún tipo de envergadura de protección de este tipo de derechos? ¿Cuáles serán los límites? ¿Cuáles serán las eh, consecuciones al respecto? ¿Qué pasa cuando los familiares quieren de alguna manera darle eh, un tipo de destino al cadáver? Ya sea inhumarlo, sepultarlo o ya sea cremarlo. ¿Tienen libertad absoluta para ello? ¿Qué pasa si el Ministerio Público condiciona la entrega de un, de un cadáver para que tenga un destino específico? porque el, la persona murió por algún hecho violento. ¿Qué sucede ante la norma que parece ser que es pro-víctima, pero que pudiera ser eventualmente algo muy complicado? Marta, pues eh, gracias por estar aquí y este asunto es, se me hace muy interesante y yo creo que a más de uno se le hará también igual. Te escuchamos para que podamos eh, verificar lo relativo al evento que primeramente vas a, vas a narrar y después... Vamos a ver primeramente el video temático de lo, de lo que es tu caso en concreto y al regresar de, del video te vamos a pedir que nos expliques cuáles fueron las consideraciones que tomaste para el efecto de resolver de esta manera interesantísima. Por favor, corre video. En diciembre de 2021, una persona fue víctima de homicidio doloso en Cuernavaca, Morelos y su cuerpo fue trasladado a la agencia del Ministerio Público. Al día siguiente, sus familiares acudieron a identificarlo y solicitaron que les fuera entregado el cuerpo para cremarlo. ¿Pero qué creen? Resulta que la Fiscalía resolvió que se les entregaría el cuerpo para sepultarlo, no para cremarlo, porque la víctima había muerto en un hecho violento y aún continuaban las investigaciones sobre el homicidio. Lo complicado del asunto es que la Fiscalía condicionó la cremación hasta que se dictara una sentencia firme sobre el caso. Ante esto, la familia acudió con la jueza de control del Estado para oponerse a la determinación. Sin embargo, ella confirmó el acuerdo de la Fiscalía. La familia desesperada promovió un juicio de amparo indirecto que llegó al juzgado quinto de distrito en el Estado de Morelos. En la formulación de la demanda, la familia expuso que la Fiscalía violaba el derecho a la libertad religiosa al no poder cremar el cuerpo y, además, atentaba contra la dignidad de la víctima. Frente a esto, la jueza concedió el amparo a los familiares por las siguientes razones. 1. La libertad religiosa es un derecho humano contemplado en la Constitución Mexicana y diferentes convenciones internacionales y no puede pasarse por alto. 2. El trato digno debe extenderse a los restos de la persona fallecida, especialmente si su última voluntad era ser cremada. 3. Los derechos post-mortem implican el cumplimiento de la voluntad, el derecho al respeto de su honra, derecho al tratamiento decoroso del cadáver y el derecho al certificado de defunción. 4. La condición de la Fiscalía de cremarlo hasta que existiera una sentencia firme era desproporcional. 5 debían practicar todos los exámenes necesarios al cuerpo antes de ser entregado a sus familiares para ejercer su derecho a la libertad religiosa. Finalmente, como se trata de un criterio novedoso, la jueza Marta Eugenia Magaña López explicará las consideraciones de su resolución. Muy interesante, asunto muy interesante caso, Marta, de verdad, derechos post-mortem. Pues eh, Marta, te escuchamos, está muy interesante tu asunto, por favor. Gracias. Eh, pues como platicamos eh, en los hechos que, que se narran, eh, la parte quejosa que son víctimas indirectas de, del atentado o del ilícito que se cometió, solicitan o piden ante nosotros la inconstitucionalidad de una norma, el artículo 271 del Código Penal, en el cual se establece una prohibición para disponer en forma libre, digamos o así, del cuerpo de una víctima que ha sido sujeta de un eh, ilícito violento. En este caso, eh, los familiares no pueden cremar el cuerpo. Si bien se les hace la entrega del mismo, únicamente pueden enterrarlo, pero no pueden cremarlo. Entonces, aquí la parte quejosa, que, que son los familiares, acuden en tutela a su derecho de religión, entutela a su derecho de culto, pero a la vez nosotros podemos ver que también van inmiscuidos unos derechos post-mortem porque es la decisión que en su momento tenía la persona de cuál era el destino final cuando él falleciera. Entonces aquí vemos ese engranaje de derechos y es lo que se analiza. Se analiza en la sentencia, la constitucionalidad de ese artículo y a la vez... ...de la Ley General de Víctimas, que también lo establece en, en una misma sintonía. Y nos dicen, en una, en una tutela o afán de protección y de cumplir con estándares internacionales... ...en el sentido de que las víctimas tienen derecho a la verdad. Y aquí retomamos un poquito esos casos que ha resuelto la Corte Internacional. Eh, si mal no recuerdo... La primera vez donde nos habla de esos derechos a la verdad es en un caso contra Chile, eh, Alfonso Chaufet, donde nos explica que esa búsqueda que tienen las personas, porque el asunto es de una desaparición forzada, convergen esos sentimientos y esa desesperación que tienen las víctimas por encontrar a su familiar. Entonces, el derecho a la verdad... ...marca ciertos estándares para las autoridades para lograr que, que las víctimas encuentren a, a su familiar desaparecido... ...y puedan darle el destino que, que ellas o que incluso él había deseado en su momento. Esto se replica en, en las sentencias que tenemos incluso contra México, en el caso Radilla Pacheco... Lo vemos también en campo algodonero. Entonces son ya instituciones o digamos directrices que forman parte de nuestro embalaje jurídico y al cual también tenemos que una obligatoriedad que atender. Con base en ello es que se analiza la constitucionalidad de este artículo y ahí en, en la sentencia hacemos una semblanza de estos derechos que se ven eh, inmiscuidos. Hablamos un poco del derecho a la religión y establecemos, este es como un derecho externo, lo que la persona profesa, lo que realiza, eso que a ti te hace sentir parte de una comunidad. En este caso, pues es la religión y analizamos también eh, el derecho al culto. Dentro de esas religiones existen ciertos cultos, ciertos rituales, eh, ciertos actos, llamado, llamados así, que realizan las personas en profecía a lo que, a lo que ellos como religión conocen. ¿Estos derechos tienen un límite? Sí, sí lo tienen. Y su límite es siempre y cuando no rebase es, eh, cuestiones que puedan vulnerar derechos humanos o cuestiones que nos generen algunas faltas administrativas. Entonces, es un poco una libertad, digamos, de, de sentimientos, una libertad de elección, de algo, de, de qué creer o a quién creer. Y esta, si te fijas, son esos, yo lo llamo derechos naturalmente humanos, ¿no? Porque es algo, algo que el ser humano, ¿por qué tendríamos que cuestionarlo, no? O sea, tú puedes dedicarte a lo que tú quieras, ok, lo tomamos como una profesión, pero esto es un sentir. Esto es un sentir, yo quiero sentirme perteneciente a algo porque así lo creo, porque ha sido mi cultura, porque así me lo han culcado, simplemente porque yo así lo decidí hacer. El límite siempre será entonces que no rebase esa línea donde pueda afectar a otras personas. Y creemos que hasta ese momento la Suprema Corte así lo ha especificado. Entonces, la libertad de culto y la libertad de religión pueden eh, ejercerse siempre y cuando no rebasen esos límites. Y ahí eh, también analizamos los derechos post-morte. Y nos encontramos con que en esta fase no tenemos realmente una norma que nos establezca qué sucede después, o si realmente pudiera una persona tener esos derechos, porque realmente, pues, ya falleció. Entonces, ¿nos genera o no nos genera un derecho? el que tú como persona hayas decidido algo antes de fallecer, ¿se extiende o no se extiende a la vida jurídica? Entonces es un tema interesante, se analiza ese tema de los derechos post-mortem y ante esa laguna o esa falta de, de regulación, eh, se hace un análisis en la sentencia de lo que son el derecho a la verdad, de, de cómo surgen ahí ciertos ciertos derechos que van ligados a, a libertades propias de, de creencia, de religión, de cultos, pero también de buscar la verdad de los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo es que tu familiar termina tristemente desaparecido, fatalmente eh, violentado a, a llegar al grado de un homicidio, no? ¿Cómo podemos? ¿Podemos restituir a las personas? No podemos. Lamentablemente estos son derechos que no son restituibles, pero sí es una justicia que tiende o busca restaurar, al menos en la medida de lo posible, tratando de dar un destino final, tratando de encontrar a esa persona. Entonces ahí se hace un estudio y, y se expone o se expresa que ese derecho a la verdad puede expanderse. Puede expandirse incluso después de la muerte. Debe de ser un engranaje o debe de ser parte de esa pieza. No solo lo encontrar, sino darle ese destino. No que la autoridad quiera. El destino que tú hayas decidido, el destino que tus familiares así quieran darle. Porque así lo creen y así lo profesan. Y esto no está, digamos, peleado o, o con algún otro derecho que pudiera generar un dolo a otra persona. Una vez analizados estos temas, se corre el test de proporcionalidad para determinar si la norma se ajusta a las gradas o alguna de ellas no es eh, acorde a derecho y por tanto eh, tendría la norma inconstitucional. El primero de los pasos eh, es ver si esta norma tiene un, una constitu un fin constitucionalmente válido y nos damos cuenta que sí, lo que se pretende, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, tener todos los elementos necesarios para que podamos encontrar quién fue el culpable y para que podamos en entender qué fue lo que pasó. Aquí en este punto nos damos cuenta que la norma sí tiene un fin constitucionalmente válido porque busca tener todos esos elementos y todas esas herramientas para que logramos llegar a la verdad, logramos determinar quién fue el culpable, y a su vez para que exista ese derecho de contradicción, porque no, no solo tenemos a la víctima, también tenemos al presunto culpable. Sin embargo, bueno, la siguiente grada que analizaríamos es si la norma es idónea, y ahí también pudiéramos decir que la norma supera esa grada, porque precisamente el mantener eh, el cuerpo como, como elemento de prueba para, para tener todo el material y poder hacer los peritajes respectivos, pues lo cumple, lo cumple la norma si nos dice que, que no podemos incinerarlo. Pero finalmente la tercera grada que se analiza y la que consideramos que no, no pasa el test de proporcionalidad es aquella donde nos dice si no existe otra fórmula menos restrictiva. Y ahí es donde se analiza que la obligación de tener todos los elementos y de hacer una investigación diligente, pronta y expedita, es del Estado. Entonces no puede recaer en las víctimas el que no ejerzan un derecho, un derecho religioso, por mantener cierto elemento de prueba para en un caso futuro, poder realizarse algunas otras valoraciones. Entonces es ahí eh, donde la norma no pasa este test de, de constitucionalidad y donde se declara al fin que se expulse de, de, de la aplicación por lo que ve a nuestro quejoso y finalmente pues la ejecutoria ordena a la autoridad realizar en un tiempo breve los, los eh, pruebas. Los, eh, necesarias e incluso certificar que ya no habría ninguna otra más atendiendo al tipo de delito que se cometió para que sean las pruebas las que se resguarde y pueda entonces dársele el destino al cuerpo como, como los familiares lo pretenden. Y es así como se resuelve nuestro asunto. Y, y fíjate, Marta, que es bastante interesante en su momento, hace algunos años me tocó dar clase a jóvenes de licenciatura eh, bueno, de repente también maestría, pero esta pregunta la hice en licenciatura. La, la pregunta era, ¿cuál era el bien jurídico tutelado? En nuestro auditorio hay personas que son abogados y no abogados. Bien jurídico tutelado es lo que la norma protege, lo que de alguna manera evita que se cometa. Por ejemplo, en la vida, en, perdón, en el homicidio, el bien jurídico protegido es la vida. En la violación, la libertad sexual, en el robo el patrimonio. Entonces la pregunta era... ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en la exhumación de cadáveres? Entonces, pues decían, híjole, pues a lo mejor la salud pública. Pues no necesariamente, porque la salud pública puede no verse eh, alterada si de alguna manera se toma en consideración, eh, pues no sé, eh, medidas de higiene al respecto. No, no tiene que verse vulnerada, no, no, no siempre. Entonces, después de muchos eh, vaivenes que, que, que se tuvo en esa época, se llegó a una respuesta más o menos uniforme, que era el descanso eterno, es lo que protege. En esa época era muy difícil explicar por qué se tendría que proteger a un cadáver en su descanso eterno, por llamarlo así, en un panorama cultural y a lo mejor ideológico de la humanidad, ¿no? de que tenemos una vida más allá. Pero ya con esta eh, ya evolución de derechos fundamentales, la, la respuesta real sería, porque un cadáver sigue teniendo dignidad, a pesar de que ya no tiene vida, no pierde una connotación de tener dignidad, porque no puedes llegar, por ejemplo, al, al, al servicio médico forense y cortarle un brazo a un, a un cadáver, ¿no? es decir, porque también hay otro, hay otro panorama, un cadáver no es susceptible de ser propiedad de nadie, sino simplemente es el vínculo familiar que tiene con con pues, con, con, su con las personas que, que en su momento lo, lo, lo, lo quisieron o tuvieron algún vínculo de, este, de esta naturaleza. Entonces el punto es, ya a esas alturas de, de la evolución de derechos fundamentales, ya se conoció que más bien entonces los derechos post -mortem, perdón, los derechos humanos llegan más allá de la propia eh, vida con los derechos postmortem, que de una manera muy interesante estás, estás eh, destacando. El, el punto aquí, o el, lo que era bastante complicado, y me pongo en el, en el papel de los ofendidos, es, esto es los familiares del occiso los habían condicionado a que no se creme, es, no se incinere el cadáver, hasta que existiera una sentencia ejecutoriada firme que resolviera el asunto de quién lo mató. Entonces ellos tenían una creencia, una libertad de culto, que es un derecho constitucional de creer y de profesar la religión que uno quiere, de que no podían inhumar o sepultar un cadáver porque sus propias creencias, su, su, su doctrina no se lo permitía, entonces era un choque cultural entre lo que la norma me está prohibiendo, porque aparte este artículo está en la ley de víctimas, claro. que está en favor de las víctimas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, una ley que se supone que me está protegiendo, me está coartando mi derecho a poder ejercer mi libertad de culto para yo poder, en este caso, cremar a mi familiar, porque así me lo indica mi religión. Pero por otro lado, la norma me lo está indicando y aparte el Ministerio Público me lo está imponiendo. Lo peor... Cuando el Ministerio Público me lo está imponiendo, voy ante una juez de control y me dice, no, está bien el Ministerio Público y no tienes razón, por eso se, se llegó al amparo. Entonces, el punto en concreto, bueno, la, o, o para adicionar un poco más este, este asunto tan interesante, Marta, ¿cuál entonces eh, el panorama relativo a tener una norma que restringe este derecho hasta que haya una sentencia ejecutoriada realmente será una norma protectora de derechos fundamentales pro víctima? Creo que la norma, en su afán de proteger, sobreprotegió. Y no se dieron cuenta de la magnitud de, de esta sobreprotección. Porque la norma dice, bueno, hasta que existe una sentencia ejecutoriada, pero ¿qué pasa si se sustrae a la acción de la justicia? Entonces, nos estamos hablando que vamos a tener que esperar a que el delito prescriba. O oh, oh, que un lo encuentran. Exactamente. Y, por ejemplo, si hablamos de prescripción, eh, sacando la media, son 25, 70, 95, estaríamos hablando aproximadamente 50 años. Entonces, ¿a qué vamos a que realmente las víctimas en 50 años o, o cuando se dicte una sentencia ejecutoria, si es que encuentran al culpable, tendrán, no sé, 10, 15 años después el derecho a hacerlo? O si son 50 años, tal vez a ellos ya no les corresponda. Entonces, Creo que la norma en su afán de proteger sobreprotegió y tal vez no se había llegado a este punto, ¿no? A lo mejor hasta, hasta este momento desconozco si exista otra sentencia en ese sentido, pero creo que el tema es interesante porque, por ejemplo, en materia civil vemos que nuestras decisiones, incluso al fallecer, continúan, ¿no? El tema que tú dejes un testamento, pero el, el núcleo duro que es la dignidad humana tratándose de ese tipo de decisiones, de qué va a pasar conmigo, creo que sí falta un poquito de regulación. Y aquí la norma en su afán de proteger a las víctimas, creo que las afecta. En particular a ellas que tienen esa creencia, porque precisamente lo que prohíbe es la incineración. Tal vez para otras personas... Eh, el que le den el destino de, de enterrar a un familiar sea suficiente. Pero yo también me pregunto, el estar exhumando un cuerpo, todo lo que eso conlleva en materia de, tal vez, de emociones y de sentimientos, porque ya no estamos en, en la era de que solo juzgamos derechos materiales, ¿no? También estamos aquí tratando de hablar de derechos humanos y de proteger esa sensibilidad humana. Claro. Y bueno, no quiero profundizar mucho en esto, en algún eh, momento en donde como juzgador tuve un asunto de personas de una familia que fue eh, violentamente eh, privada de la, de, de, la, de la vida, niños y mujeres. ¿no? En su momento, eh, a pesar de, de, este, de este hecho violento y lamentable, por, por demás lamentable, hubo una dispensa de necropsia. Esta figura de dispensa de necropsia es que no se lleve a cabo lo que le llaman comúnmente autopsia, ¿no? que, que, que el, ter, el término correcto es necropsia. Entonces, eh, el Ministerio Público en ese caso dispensó la necropsia a pesar de, de, de, de la muerte violenta. Entonces, esta figura del Código Nacional también la establece como una dispensa, sin embargo, muy pocas ocasiones la lleva a esta ponderación de que tengo una norma que me confiere un derecho de dispensar una necropsia para que no haya una vulneración a un derecho de culto y por otro lado tengo una norma que me está restringiendo a que no lo puedo incinerar hasta que precisamente sea, eh, se encuentre una sentencia ejecutoria de algo que a lo mejor ni siquiera existe porque si nunca encuentran al, al homicida, pues nunca va a haber una sentencia hasta en 50 años como bien lo dices. Solamente para, eh, para el público o, o el auditorio, que, que son algunos abogados, otros abogados empezando, otros expertos y otros no abogados, eh, la, la jueza nos habló de una, de una cuestión de ponderación, de, de un test de proporcionalidad, y eso es algo eh, muy a, actualmente muy utilizado por los juzgadores, es, es ponderar un derecho y otro para ver cuál tiene preferencia sobre, desde luego, otro. Eh, eh, para decirlo de manera más sencilla, la norma restrictiva es aquella que nos dice tú no puedes incinerar o, o cremar a tu familiar sino hasta que exista una sentencia ejecutoriada entonces esa es la norma restrictiva pero se encuentra de frente con el derecho a libertad de culto que me prohíbe inhumar a mi familiar lo tengo que cremar por una cuestión de más allá de la vida ¿no? entonces este choque eh, de derechos nos lleva a, a un test de proporcionalidad que es lo que indicaba, la, eh, lo que indicaba lo que indicabas, Marta que es precisamente esta ponderación. Primeramente, entonces, esta norma que me está restringiendo a no incinerar el, a mi familiar hasta que hay una sentencia, es una restricción. ¿Tiene un fin válido? Sí, constitucionalmente válido, que es descubrir o esclarecer los hechos. Legalmente válido también, que está es en, en el artículo 2 del Código Nacional, esclarecer los hechos. Cuando hablamos de idoneidad, para poder saber quién lo privó de la vida es necesario mantener el cadáver, Sí. Pero cuando en entramos a en la proporcionalidad en sentido estricto, ¿resolviste de una manera muy muy bonita? No, no. A ver, aquí no es, no es proporcional, porque si bien es importante que un cadáver pueda ser examinado por peritos y, científica, y científicos al respecto, no se requiere que haya una, una postergación de 50 años de un cadáver a este contexto, entonces hay una salida menos lesiva. Y ese es, ese es la, el test de proporcionalidad. De proporcionalidad. Al final tengo una medida menos lesiva, que es, pues, algo rápido y entregarles el, el cadáver, que fue lo que resolviste. Exacto. Entonces, en este punto prácticamente aplicaste una norma que puede ser restrictiva, y entonces, ¿cuál fue ya directamente el resultado favorecedor con tu test de prop proporcionalidad en favor de las de las familiares, Marta? Este, ¿Nos puedes decir? Sí, la ejecutoria, eh, como te comentaba, eh otorga a las autoridades eh, ministeriales, porque en esa fase está ahorita, bueno, está, estaba el asunto, en la fase de investigación, se les otorga un plazo razonable para que tomen todas las pruebas necesarias atendiendo a que ya no van a contar con el cuerpo. O sea, ellos tienen que saber que ya no lo van a tener y tienen que estar preparados para tomar todas esas muestras que necesiten y una vez que esto suceda, debe de haber una certificación por profesionales que digan, hemos terminado con estas pruebas que son lo que vamos a resguardar, es con las que posteriormente nosotros pudiéramos eh, cumplir con, con un debido proceso para temas de, de contradicción o para temas de pruebas. Entonces... La eso ordena la sentencia y hecha esta certificación, en automático se extienda la autorización a los familiares para que puedan así disponer del cuerpo conforme a su religión. ¿Y sabes qué es lo peor de esta norma, Marta? Que en materia penal, en el sistema acusatorio, existe una figura que se llama peritaje irreproductible. Cuando el objeto de análisis se va a agotar con el análisis científico, se llama a todas las partes para que puedan estar presentes. Por hablemos de una cantidad ínfima de narcóticos, 0.1 gramos de metanfetamina. Claro. Si se hace un examen, se va a agotar. A agotar. Uh -huh. Entonces se llama a la defensa para que pueda tener acceso a, ese, a esa experticia y que eventualmente no vaya a decir que hay una violación o un derecho de adecuada defensa. Aquí prácticamente es lo mismo. Se va a volver irreproductible en razón de que se van a agotar todas toda las, las, eh, la ciencia o la experticia correspondiente al, al, al, al cuerpo sin vida, y entonces ya al darle un destino legal simplemente no va a haber ningún tipo ya de eh, un ulterior dictamen. Entonces realmente no es algo que digamos eh, que, que, que la norma pueda ser acorde incluso con el sistema acusatorio. Incluso me parece que tu resolución tiene una sistematización con lo que es el sistema penal. Entonces... La verdad, se me hace muy interesante la, la forma en que resolviste y creo yo, me parece completamente adecuada al panorama real de una familia que tiene un, un culto diferente al que tenemos a lo mejor todas las personas. Tenemos eh, público presente, eh, Marta, eh, seguramente tendrán alguna inquietud al respecto, El, tu tema es muy interesante, entonces vamos a eh, ver si tiene alguna algún cuestionamiento que, que hacer en cuanto al caso en concreto. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Gracias. Buenas tardes. Servidor, de Deorio Matías Duarte Olivares, del Estado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de mi Mi pregunta sería, y, digo, es un tema muy novedoso. En alguna ocasión no lo hemos planteado, solo como pregunta, no hemos profundizado en ese, en ese aspecto. Pero ¿hasta dónde abarcarían esos derechos post-mortem? Eh, bueno, este, en este caso es una, una situación muy específica. Pero ya hablando de una generalidad, eh, eh, ¿hasta dónde podríamos abarcar ese tipo de derechos postmortem? Eh, gracias, Gregorio, por su pregunta. Eh, como estuvimos platicando, ese es un caso específico y precisamente la norma limitó el derecho a la incineración. Sin embargo, atendiendo su pregunta y considerando que habláramos de derechos relativos a la dignidad humana, yo considero que, mientras no rebase eh, cuestiones que jurídicamente tienen que atenderse, judicializarse, o que pudieran confrontar a otros derechos humanos existentes, eh, pudiéramos atender a esto. En materia, ya hablamos, en materia civil, por ejemplo, nosotros podemos dejar ciertas cuestiones como la herencia, y hacer ahí algunas implicaciones o determinaciones de qué queremos hacer con lo que no nos corresponde. Yo considero que en esos puntos es, es correcto que, que podamos atender estos derechos post-mortem, como no lo sería respecto de disposiciones que yo no puedo eh, determinar porque no me corresponden, porque no... No dependen de mí o jurídicamente están reguladas de otra manera. Por ejemplo, yo no puedo eh, decir o, o solo porque yo desee que al morir mi hija se quede con una de mis amigas cuando ella tiene padre. Sí, o sea, creo que esos serían algunos límites que pudiera que pudiera poner la norma, ¿no? Por ejemplo, tratándose de, de este caso en particular, aquí las personas, lo que buscaban los familiares era simplemente incinerar el cuerpo. Pero si ya nos fuéramos a más, como hacer algún tipo de culto por la calle, donde tal vez tuviera que cerrar algunas avenidas y ya impactaría en, en no sé, en otros, en otros derechos, incluso en temas administrativos, yo creo que ahí sí tendría una limitante. Pero la cuestión así como está planteada y así específica eh, fue la que, insisto, se analizó y puede darnos esta, esta ponderación de derechos que, como comentaba el juez, es poner en la balanza dos derechos humanos y ver cuál tiene un poco de más peso sobre el otro, caso a caso. ¿Por qué caso a caso? porque puede suceder que esa pugna de derechos se dé en otra situación y que el que tenga un peso superior sea el opuesto, eh, como en el que sucedió en este caso. Entonces, no sé si, si, si quede ahí contestada la pregunta. Bien, eh, creo que tienen una pregunta por ahí, por favor. Muchas gracias por haber compartido apreciación y... algunas. Algunos aspectos de esta sentencia que me genera la siguiente duda. ¿Considera usted que la actividad estatal desplegada por el agente del Ministerio Público pudiera haber vulnerado el derecho al proyecto de vida de la persona que falleció? Es decir, cuando las personas, en ejercicio de nuestra libertad, decidimos cuál, cuáles van a ser nuestras expectativas profesionales, familiares, etcétera. Dentro de estas también se encuentra nuestra última voluntad, de tal suerte que el Estado está obligado a respetar el derecho al proyecto de vida. Mi pregunta es, ¿considera usted que el representante social vulneró este derecho y se hizo y si se hizo alguna referencia al mismo en sus sentencias? Gracias. Eh, en la sentencia no se hace ninguna mención en relación con, con el derecho al proyecto de vida. Eh, sin embargo, bueno, desde mi punto de vista, yo considero que el agente del Ministerio Público como órgano administrativo se tuvo que regir por una norma. El, eh, el agente del Ministerio lo que hizo fue cumplir con una norma que para él es legal, que está establecida y que fue válida. ¿no? es hasta que llega a judicializarse cuando, cuando se ve la inaplicación de, de esta norma. Eh, en relación a si para, yo considero que vulneró el proyecto de vida, yo le diría que en un caso como este pudiera haber una multiplicidad de violaciones y... Precisamente el punto o el parámetro que nosotros tomamos fue el, el derecho al po, a postmo, los, sus derechos post mortem y considero que si sí, él como proyecto de vida, porque aquí eh, en la sentencia se habla del destino que los familiares le quieren dar a la víctima, eh, desconozco si, si era también su deseo tener esta última morada como que fuera la incineración. Pero de ser así, pudiéramos decir que sí, ¿no? Se vulnera también eh, el proyecto de vida en, en su etapa final o, o posmorte. Entonces, creo que son derechos que van íntimamente ligados. Eh, tal vez tienen distintas acepciones, pero la finalidad o, o, o el punto, digamos, de análisis vendría a ser el mismo y nos llevaría, considero, a la misma, a la misma conclusión. Eh, que se desaplique esa norma para que podamos así eh, dar ese destino que, que las víctimas quieren a, a su familia fallecida. Bien, muchas gracias por, la, por las preguntas que, que se hicieron. La verdad es que es algo bastante interesante. El día que la Fiscalía llegue a hacer una ponderación de derechos fundamentales y resolver en consecuencia, tendremos un gran avance a nivel Procuración de Justicia. El gran problema o la gran problemática que tiene la Fiscalía son los órganos de control eh, interno que de alguna manera están siempre verificando algún tipo de error del Ministerio Público y si hace una ponderación en pro de la víctima o en pro de los familiares, familiares estaría cuestionando el por qué hizo esto y, y generarle una responsabilidad, eso es algo muy complicado al respecto y sería bastante bastante eh, al menos evolucionado que pudieran hacer una cuestión diferente, entonces llegamos prácticamente a la, a la conclusión de que la dignidad eh, se extiende más allá de la vida porque debemos ser sinceros y hablar las cosas como son. Cuando un familiar, alguien cercano a nosotros nos dice, esta es mi última voluntad, voluntad de estando en vida, los familiares hacemos lo imposible porque se cumpla. Entonces realmente eh, pudiera ser que para un espectador externo sea algo irrelevante, pero para un eh, vínculo amoroso que tiene una persona con alguien que fallece, eh, pues realmente es algo casi, casi eh, sagrado ¿no? cumplir eh, es, esta cuestión. Entonces, si por ejemplo yo decido donar órganos, decido que no me, no me y a lo mejor soy claustrofóbico y tengo un temor terrible a, a morir, bueno, a, a aparentemente morir, pero no, tener a lo mejor una eh, catalepsia y entonces que me entierren vivo en un ataúd, quizás por eso quiero que me cremen, entonces esa voluntad que se externa en vida tendría que ser respetada más allá de entonces pareciera que algunas normas, como lo dices, muy muy muy bien y, y muy correctamente, caso a caso había que ponderar esta cuestión. Quizás, por ejemplo, si hubiera sido un homicidio de una persona, un magnicidio, por ejemplo, de una persona, un candidato a la presidencia, algo así, sería una cuestión ponderable diferente, no, por la por la envergadura nacional. Pero cuando se trata de un derecho fundamental familiar tan sagrado como la voluntad de, de mi de mi propio de la de mi pariente que falleció. Me parece que entonces sí se puede hacer una, una ponderación un poco diferente y creo yo que esta norma, como, como bien lo dices, sobreprotegió el derecho fundamental a la verdad y creo que sí, en suma, de manera al, al menos genérica podría afectar a los familiares de la propia víctima del homicidio. Pues eh, jueza Marta, no me queda más que decirle que, eh, pues con base en esta... Resolución realmente realmente justa, pegada a, a, a empatizar con, con los familiares, con, con los ofendidos del homicidio. No me queda más que agradecerte por haber emitido una sentencia justa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego.